Bueno, pues seguimos en nuestro programa y como cada martes tenemos los consejos del Doctor Amor en nuestra sesión de cada semana aquí en Radio Futuro, donde nos ofrece los mejores consejos. Hoy nos habla de cómo mejorar en tu vida, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto personal. Así que vamos a darle la bienvenida a Juan, muy buenos días, bienvenido una semana más Juan. Buenos días. Pues muy buenos días y como decimos, hoy vamos a hablar de cómo mejorar en tu vida laboral y personal. Un tema muy interesante, aunque hoy tenemos todas las expectativas puestas a ver si nos toca un belliquito la lotería. un bueno, si, nos hubiera, si nos hubiera tocado no estaríamos aquí ya, ¿no? estaríamos en una isla desierta. Por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, y en una isla de que ¿qué íbamos a hacer por ahí solos? Tampoco, ¿no? Bueno, tendríamos allí ya nuestra casa. Estaríamos como los de los programas estos que están en la tele de los famosos de la isla. Sí. Pues igual, pero mejor todavía. Con nuestro chalet ya allí tumbados en la playa. Oh, qué bien. Bueno, sí, sí, sí. Pues bueno todavía ver... estamos a tiempo de que nos toque algo. ¿eh? Sí, todavía estamos a tiempo porque de momento lo que han salido son quintos premios. Así que vamos a ver, vamos a ver. todavía hay premios importantes que están por ahí pendientes Bueno Juan Hombre, esperemos que si toca, le toca a la gente que más falta le hace la Sí, verdad. también es verdad, también es verdad y, y les ayuda un poco en esta crisis tan... Bueno, imprevista, imprevista porque fue imprevista Una crisis que, en que nos llegó sanitaria a principios de año Pero bueno, ya la crisis no es solo sanitaria sino económica eso es. Parece a sí. si en parada, ¿no? También cae algo de rebote. A ver si cae un poquito aquí también. Y vamos a ver si hay suerte. Sí, si hay suerte. Bueno, Juan, ¿cómo mejorar en tu vida laboral y personal? El tema que nos traes hoy. Sí. ¿Qué podemos sí, hacer? El... Pues sí, eso es lo que voy a contaros. Como la semana sí. pasada hablamos de los errores que cometemos por WhatsApp, que sí. para la siguiente será los errores que cometemos por Facebook. Pero ah. he querido esta semana... Hablar de otra cosita, un poquito diferente, uh -huh. y es esto de cómo mejorar en tu vida, porque yo creo que hay mucha gente que o no lo saben o, o se han descritado un poco y no saben exactamente eso, qué pueden hacer para mejorar en su vida. Y lo vamos a dividir en dos, en nuestra vida laboral, uh -huh. que está muy complicada hoy como sabemos, y en nuestra vida personal. Bien, Entonces sí. vamos a empezar hablando pues en la vida laboral, que va a ser más corto. Venga. ¿Qué podemos hacer para mejorar en nuestra vida laboral? Pues, a ver, es verdad que la situación como sabemos está muy difícil con lo que está pasando. Ya estaba mal el trabajo antes, ahora con esto del virus, todavía mucho peor. Pero mmm, yo creo que siempre se puede ir a más y mejor en todo. Entonces, en nuestra vida laboral, pues es importante que siempre intentemos buscar algo mejor. Es decir, eh, si estamos en un trabajo que no estamos a gusto, pues, eh, a ver, es verdad, como ya digo, que es muy difícil hoy como está todo pero no podemos conformarnos con no yo me voy a quedar donde estoy porque es que es lo que hay, bueno es lo que hay, es lo que hay pero mmm, no, nadie te dice que no puedas encontrar una cosa mejor sino ahora más adelante entonces yo creo que siempre hay que intentar ir a buscar algo mejor entonces pues lo que lo que hay que hacer es pues intentar eh, bueno seguir buscando trabajo echar en muchos sitios y algún día, pues, seguro que aparecerá otra cosa que te convenga más, que tenga mejor sueldo, mejor horario, mejores condiciones. Es que, claro, eh, si nos conformamos con lo que tenemos, nunca avanzamos en nuestra vida, nunca evolucionamos. Y lo que hay que hacer en nuestra vida es eso, es siempre intentar tener lo mejor, siempre ir hacia adelante y siempre, eso, pues, avanzar y, y no quedarnos donde estamos. Porque si no, si nos quedamos como estamos, pues siempre tendremos lo mismo. Entonces, esa sería una de las cosas que hay que hacer en la, el tema laboral. ¿Para qué? Para tener más calidad de vida, mejores horarios, mejor sueldo mejores condiciones, eh, un trabajo que, no sé, que esté un poco más cerca de tu casa o que te convenga más por las condiciones que sea. Y bueno, pues la única solución es esa, es seguir buscando... Y no conformándote con lo que tienes, eso yo creo que es el mensaje, el nunca conformarse con lo que uno tiene, siempre querer más y mejor. Exactamente, más, lo, más y mejor, tú lo has dicho. Sí, siempre, es que yo creo que, que eso es algo que hay que tener siempre en mente, porque la única manera que tenemos de en nuestra vida, tener mejores cosas, ser mejores y aprender, es eso, es continuamente... ...ser exigente con nosotros mismos y decir... ...no, no, yo quiero más y yo quiero mejor... ...porque si no, yo por ejemplo en, en las fotografías... Eh, ...yo las primeras fotografías que hice las veo hoy... ...y me parecen pues bastante básicas... ...me parecen incluso malas, digo... ...son fotografías que no aportan nada... ...y que hice? Yo digo yo voy a mejorar... ...yo voy a hacer las fotos mejores... ...voy a aprender a hacer las fotos mejores... ...voy a estudiar cómo hacerlas más... Eh, desde este plano, comprarme mejores objetivos, mejor cámara y hoy las fotos, pues si las comparamos con las que yo hacía hace cinco años, son mucho mejores. Pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo que las fotos les gustan mucho más y que son más coloristas, con mejores efectos. ¿Por qué? Porque yo dije, yo hago fotos y se hace fotos, pero las quiero hacer mejor. Y yo es lo que hago, o ser exigente conmigo mismo y decirme no, ...la hago bien, pues las voy a hacer mejor. Y cuando las hago mejor, las quiero hacer todavía mejor y así. Hay que evolucionar. Exacto, evolucionar, no conformarnos, no perder la ilusión. Nunca. Si perdemos la ilusión, entonces ya, además que eso somos nosotros dueños de nuestro futuro, de nuestro destino, nosotros decidimos qué queremos hacer, con quién, cuándo, dónde, cómo, y si nosotros nos quedamos estancados en lo mismo siempre, pues es que es eso, siempre vamos a estar en un laberinto del que nunca vamos a salir. Y la vida es para ir hacia adelante y para mejorar. Si no, siempre vamos a quedarnos como estamos. Pues no nos eso, vamos eso a... Eso sería lo laboral. En lo laboral. En lo laboral. No conformarnos. Tener siempre en mente una meta un poquito más allá, ¿verdad, Juan? Bueno, pues... Sabes que siempre le digo a mucha gente, digo, imagínate, estás en un trabajo que ganas 700 euros. Si te pones a buscar, algún día seguro que te va a salir uno que en vez de ganar 700, pues a lo mejor 750, bueno, pues ya son 50 euros más. Sí, exacto. Entonces, entonces por eso, ahora si dices, no, bueno, como yo tengo trabajo, como está la cosa muy mal, ya he dicho, es verdad, que está todo muy mal, que es muy complicado, efectivamente. Pero bueno, pero a ver, esto no durará para siempre esta situación y hay que intentar pensar en futuro. Y pensar en el futuro es, pues voy a intentar conseguir algo mejor para mí. Y voy a intentar eso, como he dicho, evolucionar y mejorar. Bueno, pues no nos conformamos. Seguimos, Juan. Eso es lo laboral. Y ahora nos vamos a lo personal, que es lo de que ya todas las semanas hablamos de temas de pareja y de cosas de estas. Sí. Que sería lo primero que había que hacer para mejorar en lo personal es que rodearse siempre de gente en condiciones. Gente que te aporten, gente positiva. O sea... ...tener a tu lado a gente que pues que te ayuden, que te apoyen, que te escuchen, que te comprendan... Eh, ...gente con la que lo pases bien, gente que te haga los días más llevaderos... ...no solo de pareja, de amigos y de familia y de lo que sea... ...y no hacer todo lo contrario, que es rodearse de gente negativa... ...que siempre está de mal humor, dejando por todo... ...está muy quemada del pasado, gente que, que lo único que te hace es amargarte entonces, toda esa gente hay que echarla afuera eh, necesitamos gente eso que nos recarguen de energía, no que nos la quiten eso es muy importante eso eh, otra cosa que debemos hacer pues echar de nuestra vida a gente que no merezca la pena, o sea, gente que no nos valore, que no nos quiera que no nos respete que nos critique, que nos juzgue o sea eso es mejorar en tu vida, es oye, yo quiero tener una vida tranquila feliz, cómoda a gusto, y, y eso, una vida positiva, no una vida negativa, entonces gente que se comporte así con nosotros, hay que quitarla del medio, porque lo único que va a hacer es eso, es perjudicarnos, y está claro que en esta vida todo el mundo queremos lo mejor y estar lo mejor posible, así que eso también. Esto también es muy De importante, es verdad. Siempre claro, y desgraciadamente hay mucha gente muy negativa y muy quemada y todas estas cosas, y hay que quitarlas, no, no tenerlas cerca por eso, porque lo negativo se puede contagiar y se puede pegar. Eh, sí, sí, es un tema importante ese, porque es verdad, si estás escuchando todo el día cosas negativas, palabras negativas, al final que quieras que no, lo vas tú recibiendo y percibiendo y, y eso se queda ahí, digamos, incrustado en nuestra mente. Mira, tú tienes que darte cuenta ahora, por ejemplo, y todo el mundo lo sabe de demás, que nos está escuchando, que cuando ponemos la televisión en todos los canales y en todos los programas sale el mismo tema todos los días que nos están bombardeando, el tema del virus, que si no sé cuántos contagios, que si… y dices tú, pero si es que todos los días hablan de cosas negativas, de cosas malas, es que no dan cosas positivas, todo el día es que si ahora salió una nueva cepa, que si han cerrar fronteras no sé dónde… Vale, hay que informar, pero es que nos tienen demasiado bombardeado con negatividad. Continuamente. Yo por eso apenas veo la televisión, porque no me gusta todos los días estar escuchando lo mismo y todos los días cosas malas y cosas malas y cosas malas. Digo, es que no hay nada bueno. O sea, no pasa nada bueno. Todo es virus y todo es... Entonces, tú no puedes estar todo el día soportando eso. Porque es que, claro, hay gente que está con, hasta con depresiones, por eso, porque es que lleva todo el día escuchando cosas malas. Y hay que hacer lo contrario. Vale, la situación es grave, está como está, pero vamos a buscar el lado positivo, vamos a buscar el lado bueno. Por ejemplo, yo el, el hice en mi Facebook una broma que puse. Bueno, el virus no tiene todo malo. Lo bueno es que mucha gente se libra de ir a comer con los suegros el día de noche buena. Sí, bueno. Entonces, tiene sus cosas positivas, ¿no? Sí. Y bueno, bueno. pues eso es bueno, lo que hay que hacer. Buscarle también un poquito el lado humorístico a, a las situaciones complicadas. Claro, es que si están todo el día machacándonos con lo mismo, que es eso? Es que crea depresiones. Y lo que hay que hacer es al revés. Señores, vamos a intentar a quitarle un poquito de hierro al asunto, ya que la situación está mal. Y vamos a hacerla lo más suave posible. No todos los días a machacar la misma noticia y los mismos asuntos. Claro, la gente está pues está eso, está muy amargada, está muy mal, porque todos los días lo mismo en todos los programas. Y es que no se dan cuenta de que eso lo que está haciendo es todavía perjudicar más a la gente. Entonces es otra de las cosas, ¿no? El quitar todo lo que nos afecte, todo lo que sea malo y todo lo que nos provoque, digamos, negatividad fuera. Sea lo que sea y por donde sea. Uh -huh. Otra de las cosas que hay que hacer para mejorar en tu vida es eh, ser feliz siempre. Esto es, me han preguntado muchas veces, el cuarto libro, cuando lo voy a hacer? He dicho que por ahora no, pero el día que lo haga, lo voy a hacer de eso, de cómo ser feliz en tu vida, de cómo encontrar tu felicidad. O sea, ser feliz es... A mí que me gusta irme a hacer fotos, o yo me voy a hacer fotos, es lo que me hace feliz. ¿A ti qué te gusta ir a pescar? Pues vete a pescar. A mí me gusta pintar, pues pinta. Bueno, pues hay mucha gente que le gustan hacer muchas cosas y no las hacen. Y después dicen, ay, es que a mí me gustaría irme a la sierra un fin de semana a hacer senderismo. Pero no voy, ¿por qué no? ¿A quién te lo prohíbe? A ver, ahora no se puede a lo mejor, pero... ¿Alguien te dice no hagas esto o no quiero que lo hagas? Entonces hemos dejado muchas cosas que nos hacen felices sí, y no las hacemos. Nos hemos vuelto como muy cómodos, muy muy pasotas. Haz lo que te haga feliz, o pues sea, ser feliz todos los días, aunque tengas días mejores y días peores. Por eso hay que hacerlo también. Sí, porque a veces, Juan, eh, estamos en una sociedad que preferimos estar eh, tumbados en un sofá que hacer alguna actividad. Nos hemos vuelto un poco cómodos, ¿no? Nos cuesta trabajo... Nos hemos vuelto muy cíclicos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera que sí, es, que siempre sí, hacemos sí. lo mismo. Trabajo, casa, casa, trabajo. Y siempre vamos a trabajar, volvemos a trabajar, vemos la tele, eh, cenamos y nos acostamos. Eh, o otros días, salimos por la mañana, damos un paseo, volvemos, vamos a hacer cosas distintas. Vamos a hacer un día esto, un día lo otro. Lo que he dicho, me gusta ir a pescar, pues cógete, te vas un día, te preparas tus cosas, te vas a pescar y echas un buen día. Qué me gusta hacer más, me gusta ir a la sierra, pues cógete y vete un día a la sierra. Pero no siempre lo mismo, y ese es el problema, que la gente, no sé por qué, o no quieren, o no pueden, o no saben, disfrutar de su vida y de su que disfrútala. Después cuando vienen los problemas de salud, con esto que está pasando ahora, es cuando dices, ay, qué pena que no puedo hacer esto, qué pena que no puedo hacer lo otro estamos a aprovecharlo ahora que podemos. Exacto, Juan. Y no solo, ya, no solo ya los problemas de salud que está conllevando esta pandemia que estamos viviendo, los problemas de salud que ha habido siempre, que en cualquier momento te puede cambiar la salud sin esperarlo. Date cuenta que hay mucha gente que cuando han tenido, por ejemplo, una enfermedad grave, sí. no ahora, antes de la pandemia, cuando todo estaba bien y normal, cuando han tenido una enfermedad grave o cuando han tenido un accidente o algo y han estado en el hospital mucho tiempo, es cuando se han dado cuenta de que estaban malgastando su vida, de que no aprovechaban su vida. Y dicen, la verdad es que en el hospital, eh, pensando, me he dado cuenta de que no he hecho muchas cosas. Y es que cuando salga de aquí quiero hacer un montón de cosas. Por eso, porque es cuando saben apreciarlo. Entonces no esperemos a que nos pase algo para darnos cuenta de que estamos perdiendo tiempo. Vamos a hacerlo ya bueno pues vamos a intentar ser felices siempre hacer lo que nos gusta y no perder el tiempo eso es y las dos últimas cosas que yo destacaría de lo de para mejorar tu vida y ser más feliz en tu vida es pues que no te afecte que esto es también importante que no te afecte las críticas de la gente siempre va a haber alguien que te critica siempre va a haber alguien que te merece algo malo y hay mucha gente que le afecta y hacen pasarlo mal y estar mal a ver, si pensamos que le vamos a agradar a todo el mundo, nos equivocamos. Porque nunca le vamos a poder gustar a todos, ni a todas. Y la gente piensa que es que mmm, tenemos que ser buenos o tenemos que ser mmm, perfectos para todo el mundo y que a todo el mundo le vamos a gustar. Pues no. A mí pues, me han criticado alguna gente por los libros. Que si esos libros, si tú no eres psicólogo porque es diverso, que si ese libro no vale para nada, que no sé qué. Y yo me da igual, digo, mira, es lo mismo que para ti. Mis libros no valen para nada. Hay mucha otra gente que piensa lo contrario y me lo agradecen y me dicen que le han encantado, que le han servido. Entonces yo creo que ya venía abajo y no escribí ningún libro más porque me diga a alguien que no le gustan mis libros. Esto es como todo, como un compa de música. Tú te compras un compa de música y dices uy, pues me encantan eh, las canciones de este disco y ahora me lo das a mí y ahora no te digo pues a mí me gusta. Pero no quiere decir que sea malo, quiere decir que cada uno tiene su gusto y a ti te gusta y a mí no me gusta, pero eso no es... Sinónimo de que sea un disco malo, pues por eso no te tiene que afectar nunca lo que te diga la gente, ni lo que pongan en las redes Eso, es, eso sobre todo, que en las redes todo el mundo opina y todo el mundo pone de todo. Tienes que ser tú, eh, tu vida, tus cosas y oye, como siempre digo, por ejemplo en mi caso a quien no le guste mis libros, mis fotos lo que sea, pues que no me siga Tan sencillo como eso ¿no? Claro, es que yo cuando ha habido gente, oye, es que esa foto tiene mucho Photoshop. Digo, bueno, es que los fotógrafos usamos Photoshop. Digo, ¿qué quieres que use? Si no te gusta la foto, pues no la veas. Y si no te gusta mi trabajo, pues no me sigas. Y el seguirme no es obligatorio, es opcional, que me siga quien quiera y quien no, que no lo haga y ya está. Pero yo, por ejemplo, cuando no me gusta algo, no me pongo a criticarlo a la persona. Si no me gusta un disco de música, no lo escucho. Si no me gusta una película, no la veo y ya está. Así de fácil. Bueno, porque no vamos a intentar también que no nos afecten las críticas, Juan. Exactamente, eso es muy importante. Eso es que lo haga todo el mundo y que ya digo, sobre todo por las redes, que no se cuenta de lo que le diga a la gente uh -huh. y que cada uno sea sí mismo y que hagan sus cosas. Y le gusta o no la gente y ya está. Que no dependan de los demás y la opinión de los demás tampoco tiene que contar nunca. Y ya por último, que pues yo creo que lo más importante es eh, bueno, todo esto que he dicho es muy importante, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que ya destacaría es eso, que, que la felicidad, como he dicho antes, que no la pierdas nunca por nada, por nadie, que siempre vayas a más, que siempre seas autoexigente y que digas, esto lo he hecho así, pero lo puedo hacer mejor. Que no te conformes con, con ser siempre igual y tener siempre lo mismo, que siempre vayas a por más, a mejor. Y, y ya verás cómo tu vida irá cambiando. Ya digo, yo he puesto el ejemplo mío de la foto y creo que es el mejor. que Empecé haciendo una foto y ahora no hago otra. ¿Por qué? Porque dije, voy a hacerla mejor. Voy a trabajarlo más. Voy a estudiar más el tema de la foto. Voy a practicar más. Por eso la vida es constante lucha. Constantemente aprender. Constantemente mejorar. Y no te conformes ni con... Si no estás bien con la persona que estás, pues no te conformes con esa persona. Si no estás bien con el trabajo que estás, no te conformes con ese trabajo. Y di, yo quiero algo mejor o alguien mejor. Así que... Ya sabe todo el mundo Que si no te gusta lo que tienes, cámbialo Pues vamos a intentarlo Juan Vamos a cambiar Ya sabemos lo que se dice siempre Año nuevo, vida nueva Pues ahora que vamos a empezar un año nuevo Exacto. Pues cambie cambiemos el chip eh, Sentémonos a reflexionar qué es lo que queremos para el año siguiente Pero hagámoslo Esto aquí no vale como dice mucha gente No, yo me voy a apuntar al gimnasio Y se apunta y a las dos semanas deja de ir a ver, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si te vas a poner un objetivo, ve por él y verás cómo los resultados llegarán. Aunque te cueste y tarde, pero llegarán. Bueno, pues estos eran los temas de hoy, cómo mejorar en tu vida, en principio laboral y después personal, un poquito más amplio. Como siempre, Juan, resumimos un poquito. Pues el resumen es ese, que si hay algo en tu vida, tanto laboral como personal, que no te gusta pues que luches por cambiarlo, que sí, es duro, es difícil, pero que seguro que el resultado llega, que seas siempre tú mismo, que la persona sea siempre ella misma, uh -huh. que se olvide de las críticas, de los comentarios y demás de la gente, y que nosotros somos dueños de nuestro destino, así que somos las personas que, eso, que decidimos lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo, cómo y cuánto. Así que eh, seamos los directores de nuestra de nuestra vida. No dejemos que los demás decidan nuestra vida Y nada, pues que seamos felices Que hagamos lo que nos guste Que vayamos a por más Y eso, que pase lo que pase Nunca perdamos ni la felicidad ni la lucha Y con eso, seguro que llegamos donde queramos Nos quedamos con esa frase Somos dueños de nuestro destino, Juan Bueno, pues como cada semana Muchísimas gracias por estar con nosotros Muy nos feliz placer. Muy feliz Navidad, Juan Igualmente, que lo paséis bien, tengáis una feliz fiestas para todos los oyentes, toda la gente de paradas, les mando un abrazo y bueno, pues nada que dentro de lo que cabe intentaremos pasar la Navidad y la y eso, la, la noche buena y demás, pero pues ya sabéis, con mucho cuidado y bueno, pues nada, nos encontraremos aquí la semana que viene con ese otro tema que serán los errores, esta vez por Facebook. Bueno, pues la semana que viene nos encontramos ya en la antesala del Año Nuevo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta la semana que viene.